Ya ha quedado abierta la conexión ferroviaria entre Chamartín y Atocha, lo cual permite que toda la red de ancho estándar de la península ibérica quede unida. Desde el Carrequín Podemos Izquierda Unida planteamos aprovechar esta oportunidad para que Euskadi tenga trenes en que conecten con toda la península ibérica y también con Portugal o Francia. En concreto es posible ya que Euskadi tenga conexión con la comunidad valenciana, Andalucía, Extremadura, con todas las capitales de Castilla-La Mancha, por lo cual estamos presentando mociones en las instituciones para que esto se lleve a cabo. Gure ustez premiazkoa da treneko mugikortasuna hobetzea eta indartzea. Bai pertsonen eta bai merkantzien, soritzarrez asken amarkadetan egin diren mugikortasun politikak batez ere ibikailu pribatua Bideratu dira, egoera horren aurrean premiazkoa da egungo mogikortasun eredua aldatzea. Eredu berri batek, garraio publiko kolektiboa garatu duena. Zeo bi izuriak askar murrizteko modu bakarra delako. Gainera ez dao lehen gainaik horik, errekuntza ibilgailuen ordez, ibilgailu elektrikoak ordezkatzeko, horregatik guztiagatik, batzar nagusietan i batzar nagusietan aurkezt dugu mozioak eredu berri baten alde. El año pasado fue el año europeo del ferrocarril. El ferrocarril está demostrado que es el medio de transporte más sostenible y por tanto hay que favorecerlo. De esas jornadas europeas eh, lo que se concluyó es que hay que pro eh, promover eh, la conectividad tanto a nivel estatal como a nivel global. Por eso proponemos la mayor conectividad de los trenes de largo y medio recorrido con lo local. Eh, entre otras cuestiones favorecemos que eh, los trenes a Madrid tengan parada eh, en Laudio antes de llegar a Bilbao. Eh, o que, por ejemplo, con la propuesta que hacemos, eh, un viaje de Bilbao a Oropesa eh, no suponga más de 10 horas como es a día de hoy, sino que se pueda hacer en 7-8 horas y no pagando dos billetes como es hasta ahora, porque al tener que hacer transbordo pagas dos billetes, sino que tengas que pagar solo un billete. Por eso hacemos esta propuesta, para que eh, haya, se dé esta mayor conectividad tanto a nivel estatal como a nivel eh, de Euskadi.